CTO de Telec Technologies. Bienvenidos, señor. Adelante. Uh, buenos días a todos. Uh, yo voy a hablar en portugués, pero en algunos momentos puedo hablar también en español, porque mi español no es muy bueno. Uh, então... Entonces, voy a hablar sobre VXLAN y la manera como en Brasil y principalmente en Latinoamérica hemos utilizado este protocolo para hacer redes Metro, metro Ethernet y cómo nos ha ayudado a hacer análisis de redes en forma más resiliente Acá un poco sobre TELIC es una empresa brasileña somos especializados en ingeniería de redes, servidores, etcétera, no mucho más. Nuestra agenda, lo que voy a hablar. Primero la motivación. ¿Qué es VXLAN? ¿Cómo funciona VXLAN? El modelo de red con VXLAN, VXLAN versus MPLS. Mucha gente hace esas comparaciones entre esa comparación entre las dos tecnologías. BXLAN en redes, metro, Ethernet. Cómo reemplazar MPLS. El capa 2 pura para BXLAN. EVPN. Un estudio de caso. Voy a mostrar un caso real de uso de BXLAN. Acá en América Latina. Y BXLAN Island para SD1 y mitigación de ataques de DOS. Primero, la motivación. Con el aumento de la necesidad de transportes en capa 2 y la disminución del producto comercial de VPNs de capa 3, en Brasil principalmente, no se usa más o. Oh, Comercialmente no hay tantos clientes comprando productos de interconexión de redes de VPN de capa 3. Esto se ha reemplazado por el VXLAN a lo largo del tiempo. Con esta migración, con este cambio en el mercado, se hizo necesario crear una nueva opción para los nuevos modelos de red. Frente a la falta de conocimiento difundido sobre VXLAN, yo decidí traer entonces esta presentación para ustedes. ¿Qué es, VXLAN? ¿Qué es VXLAN? es un protocolo de red y hace su encapsulado, hace el encapsulado de todos los paquetes de capa 3 dentro de un paquete UDP y, y lo transporta por dentro de una red de capa 3. Lo que antes, bueno, hacíamos túneles en MPLS donde teníamos una red eh, con labels MPLS, ahora no hace falta. Ahora haciendo túneles en capa 2, Podemos tener una red de capa 3 con BXLAN. Y BXLAN es el que es responsable del encapsulado de todo eso y del transporte dentro de la red. Se creó originalmente para uso en data centers, principalmente para interconectar y transportar diversos servidores con distintos tipos de almacenamiento en lugares distintos en donde eh, no teníamos esto porque MPLS se concibió para telecom entonces en donde no había un protocolo propio para eso eh, bueno entonces por eso surgió VXLAN un ejemplo claro de cómo VXLAN se hizo para data centers es que el VMware y Hyper-V ya soportan bxlan por, eh, eh, por defecto. Eso termina dejándolo más evidente, o sea, haciéndolo más evidente para ser utilizado como data en data centers. Es lo que utilizamos y las redes de ac acceso funcionan muy bien. Acá vemos el Virtual Extensible LAN, que es lo que significa VXLAN. Es muy sencillo. ¿Cómo funciona? Veamos. Encapsula todos los cuadros, todos los frames de Ethernet en capa 2. Todos esos frames se encapsulan en un paquete UDP. Cada túnel tiene un identificador llamado VNI, VXLAN Network Identifier. VNI es similar, muy similar. A lo que es una simple VLAN sobre una red overlay. VTEP, o VTEP, es el VLAN Tunnel Endpoint, es el que recibe y entrega los túneles de capa 2. Todo equipo que recibe, dispositivo final que entrega un túnel de capa 2 dentro del mesh de, de, de de, de, de capa 2 se llama VTEP otro punto que puede que no interese mucho porque puede ser un punto negativo pero igual se puede eh, utilizarlo muy bien es que VTEP todos los túneles Vexland funcionan como eh, túnel multipunto punto, punto, punto multipunto entonces uno puede hacerlo por ejemplo una conexión entre punto A, punto B y punto C donde tres puntos puedan comunicarse muy similar a lo que es el VPLS de MPLS todos los VTEPs también aprenden MAC Address en el puerto de los túneles entregados y lo que es muy similar nuevamente al MPLS al VPLS del MPLS básicamente se basa en Flood and Learning Inundación y Aprendizaje el modelo de Bakislan vemos la red overlay que se crea acá sobre una red underlay, una red ya, ya lista, que ya está ruteada. Podemos tener de todo acá. Y creamos nuevas redes sobre una red que ya es, una red ya existente, que ya está lista. VXLAN en redes, metro, Ethernet. Entonces, con la evolución de los sistemas operativos de todos los equipos de red, varios fabricantes y desarrolladores empiezan a poner, incluir esa feature en su código. O sea, agregan ese protocolo VXLAN al, al protocolo, la posibilidad de hacer túneles VXLAN en un set de features que ya está en los equipos que están en producción actualmente bxlan ya es soportado por la mayoría de los switches y de los routers routers Huawei, Cisco, Juniper Arista, HP, MicroTik solo en la versión 7 ya soportan son marcas de routers y switches que ya soportan bxlan algunos sistemas operativos para los routers como Ocno Sonic OS, Cumulus FRR también soportan el establecimiento de túneles no hace falta eh, bueno claro que utilizando Ocno Sonic OS o Cumulus uno tiene que tener un switch barbón para poder instalar todos los sistemas operativos pero si uno tiene un servidor y quiere establecer túneles VXLAN a través del servidor, es muy sencillo, por ejemplo, hacerlo con FRR. Para los que no saben, FRR es un software router, es un, un demon que uno instala en su servidor Linux y se vuelve un, un Router con funciones avanzadas de BGP o SPF, etcétera. Hyper-V y v M -Wave, wave también soportan. Datacom todavía no ofrece soporte. Para los que no conocen Datacom, es un fabricante de switches con mutadores y routers brasileño. Es de Brasil. Es algo muy utilizado en Brasil. Sin embargo, está enfocado integralmente en switches y routers en base a BPLS, no, no para VXLAN. Pero tiene una línea de productos para ofrecer y para poder llegar a ofrecer VXLAN con otro chip, porque lo que se usa actualmente todavía no ofrece soporte acá tenemos BXLAN y versus MPLS tal vez el punto más interesante de la charla principalmente hablando sobre proveedores donde tenemos un BOP que es remoto y uno tiene, quiere llevar esa autenticación al BOP central principalmente en Latinoamérica donde los equipos con MPLS terminan siendo más caros uno tiene equipos que soportan BXLAN principalmente acá para la región, incluso eh, Latinoamérica y México, sean, por ejemplo, más baratos, Cre creo que sean más baratos. Por ejemplo, aristas, los switches aristas, casi todos tienen soporte para VXLAN nativa y uno puede hacer un anillo dentro de su red para llevar toda la autenticación de los clientes hacia un, uno, un único equipo. Haciendo una comparación entre los dos protocolos, vemos que esto es algo injusto porque uno no reemplaza al otro. Podemos hacer un paralelo sencillamente entre MPLS y BXLAN, ya que ambos pueden establecer túneles de capa 2 sobre una red de capa 3. BXLAN y MPLS, los dos BXLAN... Permite apenas túneles de capa 2, pero en MPLS se puede hacer túneles de capa 2 y 3. VXLAN depende únicamente de una red de capa 3 donde un VTEP pueda alcanzar a otro VTEP. ¿Qué es lo que quiere decir? Si uno tiene un punto donde eh, una, en una extremidad uno tiene un switch que hace VXLAN y en la otra extremidad, uno tiene un switch que también hace BXLAN. en el medio. Entre ellos, el equipo que está en el medio no necesita eh, tener BXLAN, pero debe ser alcanzable utilizando OSPF o ISIS. Por ejemplo, uno puede tener un microTIC en el medio, o un Huawei en el medio, un Cisco, que no soportan BXLAN, pero no necesita soportar, simplemente los que necesitan soportar son los que están en las dos puntas. Ya en el MPLS, todos los equipos de la red que conversan en MPLS deben poder hablar en MPLS para entregar todo de un lado al otro. No necesita de protocolos auxiliares, si la red está roteada, si, si, si una loopback encuentra otra loopback, eso ya, con eso ya tenemos, ya es suficiente. Mientras en MPLS es necesario tener LDP Spp. o SDP para poder establecer túneles entre ellos. Eso hace con que el VXLAN utilice menos recursos de las cajas que van a ser utilizados, de los equipos que van a utilizar, porque no hace falta cargarlos con etiquetas, con rótulos MPLS. Simplemente son, es un ruteo de capa 3. Aquí el VXLAN funciona perfectamente en redes que tiene ETU. MTU con, de hasta 1.500 en cuanto el, eh, hay un mínimo ahí de 1.526 un MTU de 1.526 para poder establecer los túneles en MPLS porque hay que contar los overhead que el MPLS trae un problema que tenemos en Brasil que es el balanceo de carga entre las interfaces agregadas que hay 5 puertos de 10 gigas por ejemplo dependiendo del chip, del switch que se utiliza para hacer MPLS Extremely es así, hay algunos Huawei también son así Juniper también son así no hay un balanceo perfecto entre las interfaces porque el label va a pasar solo por una interfaz de ese lado que va a terminar saturando una interfaz sola. Si se usa BXLAN, no hay problema con eso. El BXLAN puede equilibrar el tráfico de manera eh, perfecta entre los lados del backbone, aunque sean agregados. El problema del BXLAN es que no tiene posibilidad de ingeniería de tráfico, tráfico inherente al protocolo, no MLP, MPLS, hay MPLS-TE, MPLS especialmente usando RCBP-TE, pero en BXLAN eso no es posible, a menos que se utilice otro protocolo para eso. Pero el BXLAN va a obedecer exactamente la métrica que el IGPLD. le si se utiliza el camino de una loopback para otra pasa por una interfase, no es posible mandarlo por otro camino de la red como se puede hacer con otros métodos de MPLS y aquí como ya dije antes no se necesita tener BXLAN en el núcleo en el núcleo de la red no se necesita BXLAN no es necesario se puede rutear esa red en capa 3 y mientras que el MPLS como dice necesita los labels en todo su núcleo. El EVPN. En este caso no voy a detenerme mucho sobre VPN a pesar de que sea tan importante para el BXLAN, pero EVPN es la solución de control plane para distribuir las informaciones de BXLAN. Utiliza el MPBGP. Para soportar esas extensiones del VPN para el VXLAN, no es obliga obligatorio para hacer túneles de campados, eh, reduce el flooding, así que si vamos a ver una red multicast o túneles multicast, es posible eh, pensar una red multicast sin necesidad de VPN porque se, se, se daría un flooding y no, no se podría con toda la red. Y podemos hacer un paralelo muy a grosso modo, como se dice, entre los túneles MPLS con PELA y los MPLS Martini Underlay versus Overlay. Underlay son las redes con protocolos de enrutamiento que permiten caminos redundantes a un mismo destino. Mientras que Overlay es la red superpuesta, la que se crea sobre una red ya creada, y ustedes van a ir a hablar mucho sobre eso Hablando sobre EVPN Por ejemplo en, en Brasil Uno de los problemas que tenemos Se quieren resolver con EVPN Para reducir El problema de ARP Bueno, el estudio de caso Como les promete el IX Metro Un cliente nuestro De de Chile, que tiene ahí eh, servicios en data center, infraestructuras como servicio, VPS, colocation, tiene también tránsito IP y tienen también y, y, y, y, y, y entregan servicios de, de, de punto a punto. Eh, acá un poquito de la, de la red de Ecmetro, entonces tenemos en Brasil, Chile, Estados Unidos, África uh, uh, uh, y Europa también. Uh, para el escenario propuesto. Para el escenario propuesto nos gustaría interconectar a todos los cinco países de dos continentes interconectar 13 data centers dentro de Santiago interconectar todos los servidores y, y, y almacenamientos transportar circuitos de tránsito, de tráfico IP y hacer peering remoto en otros países otra idea era entregar circuitos de punta a punta y multi, punto a multipunto dentro del país ¿Por qué elegimos VXLAN? Entre los motivos tuvimos esto, los fabricantes disponibles en el mercado chileno En Chile no es común encontrar fabricantes como Huawei, Datacom Y ya teníamos este Arista que se utilizó en este escenario Eran equipos que ya estaban en uso en, en, en, El cliente ya los tenía en uso y era un equipo bueno para la interoperabilidad para conversar con otros fabricantes el costo era más práctico además y además el equipo ya tenía conocimiento sobre el tema esto es un poco de la configuración de Arista cómo se hace la configuración de BXLAN con Arista y aquí vemos que tenemos la interfaz de loopback de un equipo para otro. Uh, acá tenemos eh, el OSPF con la configuración normal que tenemos y acá la interfaz VXLAN. Entonces, tenemos acá VXLAN la interfaz de source que, que, que, que, que los paquetes van a salir de, de, del equipo Uh, la VLAN con el VNI y también el VTEP, acá el VTEP de este equipo y así tenemos el túnel capa 2 establecido, como puede ver es muy simple, no tiene ninguna configuración muy avanzada, solamente eso. Acá algún poquito de, de troubleshooting. Uh, aquí tenemos todos los Macs aprendidos en una VTEP. Acá tenemos todos los Macs aprendidos en un VNI. O sea, tenemos acá uh, el Mac de todos los, los dos injutadores que tenemos conectado a la interfaz de red. Como dije, el balanceo de las interfaces agregadas. Aquí tenemos dos interfaces de 100 gigas en total. Están pasando 127 gigas y una interfaz de 64 gigas y otra interfaz de 63. Un balanceo perfecto para las interfaces de 100 gigas ahí algo que solo se lo lograría en MPLS si tuvieran equipos y utilizaran también fat y DLB. Luego de un año, esta red ya tiene un año. ¿Cuáles fueron los resultados luego de un año? La red es robusta y resiliente. No hubo ningún problema en la implantación ni después de ella. No hubo corte de fibra, no hubo caídas, es escalable, muy fácil poner un switch e incrementar la red. El costo de operación es bajo, es muy barato, la interoperabilidad es muy grande y actualmente tenemos dos terabits de tráfico por segundo utilizando en esta red que les mostré sin inconvenientes. Aquí solo un poquito más de BXLAN. Entonces, si BXLAN es básicamente un encapsulamiento de cuadros de Ethernet en paquetes UDP, ¿por qué no utilizarlo por internet? Nosotros podemos establecer túneles BXLAN a través de internet. Es suficiente como que un IP, una IP sea alcanzable por los VTEPS y se puede establecer un túnel de internet y pasar, o sea, tener algunas VLANs por esos túneles es muy sencillo. Entonces la posibilidad de encriptar, eh, o sea usar encriptación, poco po como IPSEC, que algunos fabricantes de SD-WAN ya prefieren túneles BXLAN antes que los GRE o L2TP, se pueden utilizar el BXLAN en túneles, túneles GRE en vez de túneles GRE para hacer mitigación de ataques de DDoS nosotros tenemos un servicio de mitigación de ataques de DDoS donde ya utilizamos con el cliente remoto ya utilizamos BXLAN en vez de usar túneles GRE para establecer las conexiones de, de punto a punto es más fácil, es más barato y no es necesario hacer ajustes de tcp Eso era todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Ahí tienen mis datos de contacto. Si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes. Pregunta remota. Guillermo la, la va a leer. Tenemos una pregunta que está en portugués. De Manuel Teixeira dice: eh, Bueno, no sé si un comentario. No, caso en el caso del MicroTIC, ¿se puede utilizar en combinación con MPLS para agilizar el enruteamiento de los paquetes enviados por el BXLAN en una gran red, ya que MicroTIC no soporta el ruteo de segmentos? No hay compatibilidad entre BXLAN y MPLS. No se puede hacer una interoperabilidad entre los dos protocolos, pues son protocolos diferentes. Lo que se puede hacer es utilizar túneles BXLAN para pasar el MPLS por arriba de ellos en el caso de que no haya ninguna otra manera de hacerlo. Junior, muchísimas gracias, obligada gracias. gracias, fuerte aplauso por favor gracias. invitamos ahora